Let's pack up a life, baby, and call it a night. Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, yeah, yeah, call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, Kiss the past goodbye Este es un gorrinico que tiene tres semanas, es de la raza Euskal Cherry, que es una raza autóctona del norte de Navarra, es un cerdito muy especial, aunque lo ves así de pequeñito crecerá y llegará a pesar casi 400 kilos. Los cerdos crecen mucho los dos o tres primeros años de su vida, pero luego nunca dejan de crecer y alcanzan eso entre los 300 y los 400 kilos de peso. La mamá cerda tiene una gestación de 3 meses, 3 semanas y 3 días, muy fácil de recordar, y nacen entre 6 y 12 gorrínicos. tiene entre 9 y 17 tetas. Mucha gente piensa que el número de tetas de la madre es, corresponde al número de bebés que tiene pero no tiene nada que ver. Lo que sí es importante es que cuando se elige a uno de estos cerditos para, para tener crías es importante que tenga el mayor número de tetas posible, ya que cada gorrínico al nacer va a escoger su teta y si no hay tetas suficientes, algún gorrín se va a quedar sin comer. Podéis ver estos cerditos y muchos más animales en la granja Suberoa. Es una granja escuela en el norte de Navarra que conciencia a los niños sobre la naturaleza y también sobre el medio ambiente. Y está muy guay. Podéis ir a verlo si queréis en la descripción. Os dejo el link a su página web y el link a su Instagram. Darle un poquito de amor. Y nos vemos en el siguiente vídeo.